Hola campeón, ¿todo bien? Tranquilo vale, todo está saliendo de maravilla. Lleva las cosas con calma, el dinero cuesta obtenerlo y no se puede desperdiciar en gafedades. Es necesario que tengas tu plan, sigas tus instrucciones para conseguirlo y alcanzar el objetivo. Escucha bien, uno no está para resolverle los problemas a nadie, solo para resolver tus propios problemas. Esa sensación de haber logrado resolver algo con sus propios medios, es buena, entonces, deja que los otros resuelvan sus cosas solos, para que sientan el valor emocional que otorga, haber podido solventar su situación por sus medios. Yo no quiero ladillas cerca de mí. No estoy para nadie. Que se jodan todos. La mujer extorsiona al hombre de cualquier manera, le pide plata para arreglarse el pelo, para ir al mercado, para hacerse las uñas, y hasta para mantener al amante. Ser soltero es de sabios y digan lo que digan, tener una pareja es un mal negocio, que se jodan todos. Hola campeón, ¿todo bien? Coloca siempre una sonrisa en la cara, el hecho de que alguien te diga algo, no te compromete a cumplirlo, igualmente, es aceptado que incumplas promesas, quien decide eres tú, no te alteres nada, si un subalterno habla paja, nada de eso te afecta, porque eres superior. Es como el ejemplo, donde el sargento, le da una orden a un general, el general, lo que hace es cagarse de la risa. Así, el sargento, queda en ridículo. Esta es la rutina que, se aplicará a esos casos. Entre risas digas. Cálmate, cálmate, no es peor. Tienes que vivir la vida tranquilo, sin pararle bola a nada. Sepa que águila no caza mosca. La voz fue aportada por https barra tts barra es barra texto a voz barra hola campeón tú estás solo físicamente sin duda mejor que mucha gente Dios siempre te ha ayudado las cosas que ocurren tienen su razón de ser quizá claramente no se expresen los motivos ahora pero todo está dispuesto en el plan de dios continúa confiando en él y actuando conforme a su voluntad la bendición en breve se manifestará Mientras tanto, mantén un carácter calmado, tranquilo, no te muestres ofuscado, ni tengas angustias, habla pacíficamente, muéstrate comedido, aunque realmente por dentro desprecies a todo el mundo. Ellos son la harina artesanal, mientras tú eres la harina pan, vaina buena, estás en un nivel superior, por tanto ignora a esa gente. Ya tu padre te dijo. Debes ser radical, debes ser frío. Debes ser fuerte, sutilmente perjudicar a la gente e ignorar a todos. Lo que importa es que tú estés bien y seas egoísta con otros. Hay un botón interesante para presionar, es el botón de jódanse todos. Ese lo presionas al utilizar a alguien y es necesario pulsarlo para ignorar a esa persona. Herramienta de voz proporcionada por... Ti https textospechrobot.com barra tts barra es barra texto a voz barra atento esos frijoles blancos con pasta de chorizo son excelente manito hola campeón estabas aburrido y te pusiste a cocinar esa actividad es aplaudida y te hace merecedor de felicitaciones escucha una cosa entre las primeras actividades del día debe estar la de cocinar para que al menos andes bien comido antes de iniciar las actuaciones Arroz con plátano y granos, está excelente para la primera comida, inclusive unos huevos revueltos.